gracias para Silva Correa nos dice excelente toma Javier Velasco, Rosero, dice sí buenas, saludos Luis ¿qué es eso? wow, ¿lo vieron? wow wow ¿vieron eso? wow ¿qué es esa toma que hice ahí? no sé qué es, pero bueno no sé si lo vieron o no, pero Estuvo tenaz. Voy a parar la transmisión para repetirla y no la bastante larga. ¡Wow! Bueno, muchas gracias para Silva Torreal y excelente